Hola, como os decía en el anterior vídeo, vamos a seguir calculando bases de cotización y en esta ocasión vamos a, a calcular la antigüedad cuando nos dicen que es un tanto por ciento del salario base, pero además no nos dicen eh, cuántos trienios tiene, sino que lo tenemos que calcular nosotros. Simplemente nos dicen que los años que lleva trabajando son tantos. Veamos. Marina. Tiene un salario base de 1.000 euros, una antigüedad del 5% del salario base por trienio y lleva trabajando en la empresa 11 años. Tiene también un plus de actividad de 200 euros y recibe al año 3 pagas extras de salario base más antigüedad. Y en el mes de mayo realiza horas extraordinarias por un valor de 150. En primer lugar vamos a calcular la antigüedad que tiene Marina en su empresa, vamos a ver. Nos dicen que es el 5% del salario base, lo hallamos que nos da 50 euros, esto lo cobrará por trienio. A continuación, nos cogemos el número de años que lleva en la empresa esa persona, en este caso Marina, y lo dividimos entre tres, que son los años que se compone un trienio. Es decir, Marina ha cumplido ya tres trienios en la empresa. Nos cogemos los 50 euros, que es el valor de un trienio, y lo multiplicamos por tres. Marina tiene en estos momentos una antigüedad de 150 euros. Ahora vamos a pasar a confeccionar la base de cotización. Vamos a recordar que al tener horas extraordinarias, la bases de cotización van a ser diferentes. Veamos, en primer lugar, para allá la de contingencias comunes. Retribución o remuneración van a ser los 1.000 euros de salario base, los 150 euros de antigüedad que hemos calculado y los 200 del plus de actividad. Nos da un total de 1.350. El prorateo nos dice que recibe tres pagas extras al año. Primero con. Calculamos que vale una paga, que son salario base más antigüedad, 1000. Del salario base más 150 antigüedad nos da un total de 1150. Como nos dice que recibe tres pagas extra pues esa cantidad la multiplicamos por tres. Un total nos da de 3450. Y ahora lo que hacemos es esa cantidad la dividimos entre 12 para prorratearlo, todas esas pagas, en los 12 meses del año, que nos da 287,50. El tercer paso lo que hacemos es sumar la retribución o remuneración y el prorateo, es decir, 1350 más 387,50. Nos da 1.637,50 con 50, perdón, con 50 céntimos de euro. Bien, en este momento nos tenemos que ir a las tablas donde están los grupos de cotización y ver, buscar el grupo de cotización que tendría Marina y ver si está entre el mínimo y la máxima, que eso lo iremos viendo en otras ocasiones. Ahora nos toca hallar la base de cotización por contingencias profesionales. En la retribución, además de todos los conceptos anteriormente habéis dichos para las comunes, vamos a incluir las horas extraordinarias, que si lo miramos en el supuesto en el ejercicio nos dice que son 150 euros. Ahora la retribución nos da 1500. El prorrateo va a ser el mismo. Y ahora lo que hacemos es sumar el total de la retribución y el prorrateo, que en este caso son 1500 de retribución, más 287,50 del prorateo. Esta cantidad de 1.787,50 nos tenemos que ir a ver si está entre el mínimo y el máximo de los topes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que también lo tenéis a continuación de las otras tablas donde vienen la, los grupos de cotización y los tipos de cotización. Bien, con esto ya hemos aprendido cómo se realiza una base de cotización cuando lleva horas extras y antigüedad.